A que nos dé a conocer a la ciudadanía Acerca del trabajo, de la obra Que está avanzando cada día Acá en el centro de acogimiento, padre Sí, con exactitud, pues Como ustedes ven, la infraestructura eh, Cada vez está creciendo eh, Los ambientes son adecuados Como para poder seguir acogiendo A más abandonados de No solo de Loja, sino de todo el Ecuador Y esta vez, pues, Tenemos mmm, una oportunidad de donar útiles escolares a los niños y jóvenes de escasos recursos, ya que aprovechamos la oportunidad que eh, se abre las clases de forma presencial. Entonces necesitamos que los, los profesores nos envíen una lista de útiles firmado por ellos, y nosotros los preparamos y el primero de noviembre los entregamos a todos. ¿Cómo creció la idea de esta, como se puede observar, una librería que tiene usted? La librería, la papelería Juan Pablo II, es la primera obra de, de la fundación. Nace el año 2012 en, el, en San Juan Bosco, en el oriente. Porque la Fundación nace con niños, niños huérfanos y se les puso a los niños a, a vender el producto de librería. Y con eso se sostenían y también han estudiado y hasta el momento se subvencionan eh, gracias a este medio. Nosotros buscamos el auspicio de personas de buen corazón. Nos ayudan y también nosotros ayudamos a, la, a los niños y jóvenes que desean estudiar pero que tienen dificultad para adquirir los útiles escolares. Ahora los padres de familia, ¿cómo pueden hacer para poder que sus hijos reciban estos útiles? Deben venir trayendo la lista de útiles y haciendo inscribir a su niño y nosotros el primero de noviembre ya estamos listo con este producto para poderles entregar a cada uno por señalarle algo padre adicional a la pregunta eh, por decirle una madre de familia tiene un hogar tiene tres cuatro hijos ¿Cómo como tendría que hacer ahí padre por ejemplo si tiene cuatro cuatro listas de útiles o, o cuatro niños les regalamos dos y dos los vendemos Muchas gracias, padre. ¿Cuál sería su mensaje final, su mensaje a la ciudadanía del Cantón, Catamayo, la provincia y el país que les puede observar a través de estos medios de comunicación? Que nos esmeremos todos por una buena educación para tener ciudadanos valientes, eh, para tener ciudadanos inteligentes, no pegados al dinero, sino uh, al servicio. Eh, decirles a todos los profesores que en, desde la escuela hasta la universidad no se dedican a formar profesionales para el escritorio como lo hay ahora, sino para el servicio, para la caridad.